Bastante completo sí, te Sobre todo, sobre todo, cada uno de los pabellones, muy bonito la que No, sí. muy bien, ya era hora Ya era hora de que hubiera esto para todas las personas con problemas de movilidad ¿Trabajas con cerca del colectivo? Trabajo en la 11 ah. Así que conozco un poquito el mundo este y claro, desde el mundo de la accesibilidad y de las personas con diversidad sensorial, funcional, se echaba de menos, ¿no? Un encuentro de este estilo. Sí, sí, vamos. Yo creo que ha sido, vamos, un gran paso, ¿eh? Para la isla. O sea, ustedes sin duda me imagino que nos animarán a que el año que viene repitamos. Y dos veces al año, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dos veces al año, ¿por qué no?